Después de ver todos los acontecimientos que han pasado en Venezuela. Y más exactamente en nuestra hermosa América. Donde vemos los espejos. Donde vemos las cosas que realmente están pasando. Con esos ideales o esos idealistas. Eh, disfrazados en un socialismo del siglo XXI. Donde prometen esta vida y la otra. Y el problema no es prometer. El problema es que hay gente que les cree. Vivimos en un mundo donde... Como resalta la frase, en un mundo donde todos tenemos la razón, pero ninguno tenemos la verdad. Porque peleamos por una cosa, peleamos por otra. Nos volvemos enemigos de nuestros familiares, enemigos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestras parejas. Porque comenzamos a comulgar idealismos de terceros que realmente no están llevando a nada. Esto es una clara acción de cómo se llega a penetrar en el cerebro para adoctrinar a la gente. Sin pensar cuánto daño puede causar ahora o cuánto daño puede causar después. Clara muestra de esto lo vemos en Venezuela cuando arrancan un, una revolución bolivariana. Y ahorita de ese mismo grupo de la revolución bolivariana que venían de, lo, de la era de Chávez. No están de acuerdo con el señor Maduro en muchas cosas. Entonces ahora son considerados enemigos y perseguidos. Entonces cabe mirar algo que es clave vale la pena seguir un ideal o un idealista vale la pena renunciar a una buena vida porque la gente se vive quejando porque sí y porque no una palabra que me resaltaba a mí en diciembre del año pasado fue que alguien dijo cuando yo era joven era feliz y no sabía cuando yo era joven cuando yo era niño el 8 de diciembre ya tenía los regalos de navidad de diciembre ya tenía mi pinta lista, ya tenía todo listo. Pero hoy por hoy a estas alturas de la vida muchas veces llega el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y no tenemos de pronto ni siquiera para la cena. Entonces uno dice, ¿cómo eran los tiempos de antes? Era rico y no sabía. Y ahora la gente piensa montarse en un ideal para ver si de pronto volver a recuperar esa riqueza. Yo creo que es hora de, de pensar y de mirar con claridad lo que está pasando. Es increíble que los que antes fueron dirigentes y aliados de la revolución chavista, ahora sean juzgados por un tribunal de terrorismo. Algunos son más iguales que otros en la Venezuela socialista. Esto va para Venezuela especialmente porque es lo que está pasando en Venezuela. Pero también me gustaría que el resto de América lo miráramos. Nos va a servir para un ejemplo más adelante. Los que ayer defendían una causa como es la corriente revolucionaria, Bolívar y Zamora ahora reclama airada, porque la dirección de inteligencia detuvo e incomunicó a varios de sus dirigentes, los que eran antes, los panas, los amigos, los hombro a hombro con Chávez, y Chávez le entregó el legado a Maduro, pero sabe cuánto le importa ahora a Maduro el legado de Chávez, nada, víctimas de su propio invento, violar los derechos humanos y el debido proceso, incomunicar y detener sin orden judicial ha sido recurrente en los últimos años en Venezuela. La corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, CRBZ, brazo civil de las FBL y las FPLN, las guerrillas venezolanas, ardiente defensora de la revolución chavista, no se daba por aludida ante miles de víctimas de cuerpos de seguridad, jueces fiscales enviados a las cárceles en estado de indefensión. Eso era lo que hacían ellos en su momento. Pero ahora son perseguidos y señalados de pertenecer a los Tancol. Nombre que inventó Maduro junto con el jefe del Ceofan para no llamarlos guerrillas. Como a él se le acusa de que la guerrilla vive y actúa en Venezuela Maduro, entonces él se le hizo fácil cambiar el nombre de guerrillas por Tancol. O sea, terroristas, armados, narcotraficantes colombianos. Tan fácil que es echarle la culpa al otro. Y siempre va a pasar así. Mientras exista la forma de echarle la culpa al otro, ellos se van a lavar las manos. Entonces, ahora, los que antes... No me alegra, la verdad no me alegra, pero están pasando lo mismo que ellos hacían contra los que iban en contra de su tal revolución bolivariana. Ellos cuentan que la EGCIN se presentó al lugar y se llevó detenido a Antonio Márquez, uno de los más reconocidos como parte de la organización y a quien desde hace meses trataba de detener el Ejército de Liberación Nacional ELN. Ojo, o sea que vuelve a relucir una cosa, que el ELN sí trabaja con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Estenas, y esto es duro de entender, pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos aquí de pie dando lata y siendo los número uno. Cuando yo hablo del socialismo en cualquier país, lo más difícil es cuando el ejército de ese país se arrodilla ante esos ideales, porque ahí sí se perdió todo. Aquí pasó eso, aquí dominaron al ejército y ahora están pidiendo justicia ellos mismos. Entre tanto, ni el alcalde, ojo, siendo ellos mismos que ahorita están separados por división de, de ideas, pero ni el alcalde José María Romero Chema. Ni el diputado Orlando Zambrano Lapo, ni la diputada Leonor Olivares no pudieron evitar la, la detención que hizo la de Gessin. Esto es una clara muestra de cómo las revoluciones se tragan a sus hombres. Buena palabra, ¿no? Más temprano que tarde. Lo demostró la revolución francesa con el más fiero de sus incondicionales, el jacobino Robespierre quien tuvo el mismo destino que le aplicó a tantos adversarios políticos, la guillotina. O sea, el que a hierro mata, a hierro muere. Esto dejó de ser una ideología para convertirse en una dictadura. La revolución chavista no es fiel ni a sus militantes y así lo está demostrando contra varios integrantes de la crbz que antes eran sus panas sus amigos sus parceros pero como ahora no comulgan con todos sus ideales entonces ahora son considerados enemigos de la patria a quienes les aplica la misma praxis que a opositores jóvenes inocentes periodistas diputados o cualquiera que consideren enemigos y los acusan de terrorismo o sea les están dando de su misma medicina no es justo ojo porque ahora aparecen ellos ya como ya pasaron a ser víctimas, entonces ahora sí están reclamando como debe reclamar un ciudadano del común. No es justo que estén pasando por este atropello cuando ellos han dado todo por este gobierno. óigase bien, han estado del frente y son personas honestas. Bueno, eso lo discutimos, que sean honestas. Ahora piden los que antes se ejecutaban y ahora son ejecutados. ¿Cómo cambia la vida, no? Porque ¿cuántas veces le rogaron a estos? Ya. Ahora están pidiendo los que ejecutaban y ahora son ejecutados ahora están contra la pared, vuelve y resalta la frase, algunos son más iguales que otros en la Venezuela socialista esto es lo que más resalta en esta ideología, no hay ninguna utopía ninguna panacea de perfecta igualdad humana solo la corrupción y las privaciones que resultan de dar al gobierno un poder sin control que eso es lo que básicamente busca cualquier gobierno socialista tener el control absoluto y ahí vemos las consecuencias veamos solo esta imagen ojo ustedes no la tienen acá pero pero Analicen esta imagen, Nicolás Maduro y su esposa Cilia generaron gran indignación cuando el célebre chef Nusret Gokse, conocido como Salvae, lo recibió en su restaurante turco de fama mundial. Es sorprendente lo parecido que resulta el verdadero socialismo con cada acción en una lujosa cena con los humanos. Suena catastrófico esto. Los líderes de los animales, los cerdos, que les prometieron una vida de abundancia y perfecta igualdad se transforman en los tiranos que los animales creían haber derrocado. Es un cuento perfecto sobre el poder absoluto y la corrupción, la etapa final del comunismo la dura verdad, la cruel, la cruel realidad, todos los animales eran iguales, pero algunos eran más iguales que otros, o sea yo creo que más animales que otros, lo que realmente es ahora Venezuela donde un régimen socialista que una vez fue alabado por el The New York Times como exitoso y sostenible se tambalea al borde del colapso mientras sus líderes cenan en restaurantes Finos. cuesta trabajo ver en un video al presidente venezolano nicolás maduro quien fuera elegido democráticamente pero que ahora se aferra al poder mediante la fuerza bruta y más en unas elecciones fraudulentas comiendo en uno de los restaurantes más caros del mundo porque no son restaurantes solamente finos de lo más caro del mundo es tan descarado que en el país de Maduro, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Sudamérica, el venezolano promedio se muere de hambre en una pobreza abyecta creada por el estado. Las cifras hablan por sí solas, el 84.3% de los venezolanos quieren ayuda internacional para resolver su escasez de alimentos. El socialismo del siglo XXI pudre el alma de una nación, de cualquier nación, y debería ser una advertencia para nosotros también ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.